Buenas noches mis zánganos, gracias por acompañarme una vez más en un episodio de ¿Qué zanganada? Hace unos días les consulté cuáles eran las similitudes que ustedes encontraban entre Daniel Ortega y Anastasio Somoza. Se esmeraron comentando y les voy a estar compartiendo lo que me dijeron a lo largo de este programa, porque el propósito es darle voz a su opinión. Pero antes de entrar en materia, déjenme contarles que el pasado primero de marzo se conmemoró el Día del Periodista Nicaragüense. Y pese a tantas sanganadas que han enfrentado los periodistas y comunicadores en Nicaragua, aquí siguen, siguen resistiendo y venciendo la censura. Por eso, este programa quiero iniciarlo con unos saludos que le dejaron unos colegas más zánganos que ustedes. Yo soy Nidia Monterrey y esto es Qué Sanganada. Hola, qué tal zánganos y zánganas desde Pecín. Les invitamos a seguir haciendo sanganadas en esta labor periodística que hoy sigue vigente, que el día de hoy nos compromete mucho más en la búsqueda de la verdad y en la defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Así que ya saben, todos a seguir sanganadas contra este régimen represivo porque el silencio no es nuestra opción. Hola, ¿qué tal, zánganos y zánganas? Nosotros las y los periodistas seguimos informando y vamos a seguir informando, seguimos haciendo zánganada, al igual que ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta lucha sobre la libertad de prensa e información. Sigan haciendo zánganada y nosotros también vamos a seguir siendo zánganos abril del 2018 diferentes medios de comunicación han hecho trabajos comparativos entre daniel ortega y somoza sin embargo en ninguno de estos trabajos mencionan que una de las más grandes similitudes que tienen estos dictadores es su manera fluida de hablar inglés the final offensive is never going to end While there are two philosophies of the world fighting for domination of the world. ¿Qué responde Es un sonaman. man... ¿Cómo se dice? Es el sonar man beach. Así, así le digo. español. Un saludo a todos los trabajadores del mundo y trabajadores del mundo. Y bueno, al inglés le tiene tinga porque no le gusta nada que venga de los, los excepto los dólares. Siguiendo con las comparaciones, observemos cómo Tacho y el Bachi han sido tan cercanos con su pueblo. Ah. Y lo Con razón, muchos de ustedes consideraron que realmente no se parecen. Aquí les dejo en pantalla los comentarios que me hicieron saber. Sin embargo, Ortega sí copió tal cual si fuera manual de dictadores algunas acciones igualitas que las hizo Tacho. Por ejemplo, llamar Operación Limpieza, igualito el nombre, al levantamiento de barricadas por parte de grupos paramilitares con armamento de guerra que levantaban las diferentes barricadas que se levantaron en el país en son de protestas. Sin embargo, Ortega encontró en las barricadas a un pueblo totalmente desarmado. Y esa es una gran diferencia. Entre tantas similitudes, ¿cómo se nos va a escapar mencionar el porte y elegancia entre ambas parejas presidenciales? De ¿A dónde? ¿Te haces lo de ah. Pero bueno, ya hablando en serio, Somoza también llamaba terrorista a toda persona que protestara en contra de él. Y aunque Tacho si era brother de Yankee Y Dani los odia a morir Compartían un enemigo en común Desde septiembre en que ellos, los costarricenses Cínicamente se quejaron por el sobrevuelo de un avión de la Guardia Nacional Con los terroristas eh, para alentarnos y darle financiamiento Para que promuevan la violencia, que promuevan el terror A pesar de eso, de los millones que les han invertido y que les dan desde, desde Costa Rica. Costa Rica es una base que tienen ellos ahí. Es de ahí históricamente lo pochinche entre Costa Rica y Nicaragua. Y para ir terminando y no seguir ofendiendo tanto al vivo ni al muerto comparándolos entre sí, al menos Somoza admitía que los periodistas ejercieran su labor y se permitía ser cuestionado. En cambio Dani, uy, ni quiera Dios que la Chayo va a permitir que le hagan una pregunta a ella o al Dani, porque ya sabe lo que Dani podría responder a. Y bueno mis zánganos, hemos llegado al final del programa no sin antes decirles que estas comparaciones no eran para decirles que Somoza fue mejor que Ortega en lo absoluto, ambos dictadores corruptos y asesinos. Sin embargo, es para hacer un análisis de cómo hemos venido repitiendo nuestra historia y eso no lo debemos admitir. El pueblo merece políticos y líderes que mejoren sus condiciones de vida en paz, porque ese es el trabajo de los políticos. El pueblo no tiene que escoger entre educación o comida, salud o trabajo, prosperidad o unión familiar, porque ahora hay que emigrar y separarse de la familia para tener esa prosperidad. El pueblo no tiene que estar escogiendo entre una cosa o una o la otra, como antes, que si antes, ay, éramos el granero de Centroamérica, y que si con Daniela, ay, la gente aprendió a leer, no hay que escoger entre uno y la otra, o la otra, el pueblo merece políticos que garanticen el acceso a los derechos a todas las personas a nivel general, sin distinción alguna. Yo con esto me despido agradeciéndoles por haber sido parte de este programa, nos vemos en la próxima. Ser un zángano, ser un zángano, ser un zángano, ser un zángano, ser un, sangano, ser un, ser un...